que apoyaron a Binader y que también lo engañó el compañero Leonardo Abramote que está aquí el movimiento ¿ustedes recuerdan de un movimiento llamado súmate al cambio que andaba por ahí, es el presidente que está aquí hoy con nosotros que también lo engañó que también lo engañó lo engañó también el PRM compañeras y compañeros esto es un resumen una síntesis de lo que nosotros podíamos humildemente colaborarle al Partido de la Ciencia del Pueblo. Me siento cómodo, nos sentimos cómodos todos los compañeros que están aquí. Cómodos y se si lo, lo han manifestado, nos han abierto las puertas de manera sincera. Compañeras y compañeros. Esta cara que están aquí es posible que nosotros podemos tener conocimiento. Somos amigos de la mayoría del PRD, del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Los compañeros que entran, que me acompañan, que entramos ahora, tengo la impresión, presidente, con esa estructura que vemos de este lado, que vemos de este lado, y allá afuera hay más que aquí adentro, que de los 15 traidores que tiene el municipio de Santo Domingo, este. Es Electorales, 90 y tantos de recinto. Aquí la fuerza del pueblo sabe ganar elecciones, los dirigentes, nosotros los vamos a ayudar a ganar elecciones. Y a eso vinimos. Pero una cosa, presidente. Este país necesita, oiganme bien, este país necesita salud de calidad. Este país necesita educación de calidad. Este país necesita seguridad, que la gente pueda andar sin miedo en la calle. De nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. Juran ustedes, si así lo no hicieren, que Dios y la patria les premie por ello. Bienvenida a todas y todos a la Fuerza del Pueblo. tenemos esta extraordinaria juramentación de miembros dirigentes que vienen de distintos partidos especialmente de un partido amigo el Partido Revolucionario Dominicano encabezado por su coordinador el compañero Gustavo Jaques la compañera Rafaela Medina, José Miguel Cuello Carlos de la Cruz Pedro Lutil Sula Michel Luis Eduardo Abreu, Héctor Rodríguez y Juan Mieses, todos hoy pasan a integrarse a la familia de la fuerza del pueblo. Todos estos compañeros juntar, que vienen a ayudarnos a ganar elecciones, es que venimos a ganar elecciones todos en favor del pueblo dominicano. tanto Domingo como él. El compañero Putarco decía que no podía cantar el himno de la fuerza del pueblo porque acaba de ingresar y todos ustedes acaban de ingresar a nuestro partido. Pero debo brevemente hacer la historia de ese himno. La fuerza del pueblo ha adoptado ese himno. Pero ese es el himno del 14 de julio es un himno ya histórico en la República Dominicana lo que ocurre es que hay una generación a la que pertenece Plutarco y a la que pertenece la mayoría de los que hoy se integran que no vivieron esa primera etapa post -Fujillo. algunos compañeros que están aquí, sí yo recuerdo ese himno siendo niño porque en mi barrio de Villa Juana había un comando del 14 de junio. Y después de la muerte de Trujillo, ese comando tenía un alto parlante y todos los días tocaban ese himno y mencionaban a los héroes y mártires de la expedición contra Trujillo. Porque recuerden, se habla del 14 de junio, porque ese fue el día que un grupo de expedicionarios revolucionarios salieron desde Cuba hacia República Dominicana para provocar el derrocamiento de la dictadura de Trujillo. Militarmente la expedición fracasó. Muchos fueron muertos en combate, otros fueron apresados, torturados y asesinados y se convirtieron en héroes y mártires de la República Dominicana. Cuando el Partido de los Trabajadores Dominicanos abrió generosamente su plataforma para que se formara la fuerza del pueblo, ese era su himno. Porque el Partido de los Trabajadores Dominicanos es una evolución o un resultado de lo que originalmente fue el movimiento 14 de junio. De manera que ese himno es un canto a la libertad, es un canto a la democracia. Yo cada vez que lo canto, cada vez que lo entorno, siento arder en mi ser una sensación de patriotismo que me resulta indescriptible. Sus palabras empiezan diciendo: llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal y con su sangre noble encendieron la llama justa de la libertad. de la fuerza del pueblo del 14 de junio, histórico, heroico y el himno del partido revolucionario dominicano, nos funde la lucha por la libertad en la república dominicana. La política, para asumirla, para sentirla, hay que entenderla en función de la historia. Hay quienes nos han precedido, han sacrificado sus vidas, su libertad, sus bienes para que hoy seamos un pueblo libre, soberano, independiente. Y por tanto tenemos una deuda, una deuda moral, una deuda histórica con quienes nos han precedido en la lucha por la República Dominicana. Y nosotros hemos creado la fuerza del pueblo, no solo para ganar las próximas elecciones, y sus compañeros dicen, hemos tenido 20 años en el parque de vamos a seguir 20 años más en la fuerza del pueblo, porque no es solo para ganar las próximas elecciones, es para orientar a las próximas generaciones la República Nuestra lucha hoy día es por consolidar la libertad, porque hay libertad en la República Dominicana. La lucha es por consolidar la democracia, porque hay democracia frágil, débil, vulnerable, pero hay democracia. Y el papel de la fuerza del pueblo es fortalecer la democracia, que sea irreversible, que la libertad y la democracia que hoy disfrutamos no haya nadie que pueda revertirla en la República Dominicana, porque se encontrará con la decisión irreversible de la fuerza del pueblo para impedir que eso pueda ocurrir. libertad y democracia, hoy la República Dominicana se enfrenta a otros desafíos y son los desafíos por los cuales lucha la fuerza del pueblo. Hoy el tema de la República Dominicana es el del progreso, el de la modernización, el de la prosperidad, el del bienestar de nuestro pueblo. Y como decía el compañero Putar, luchamos por una educación de calidad, porque no tenemos una educación de calidad. Cuando el 62% de los niños dominicanos no comprenden lo que leen, no podemos permanecer indiferentes. Porque si no se entiende lo que leen, no hay futuro para esos niños. Por lo tanto, tenemos que luchar por una transformación de la educación en la República Dominicana, una educación de calidad. Mi sueño sería que los niños que van a las escuelas públicas de la República Dominicana, tengan una educación igual de los que van al Carol Morgan, los que van al E-Provasion, y los que van al Tandor. Tiene que haber equidad de condiciones, igualdad de condiciones para todos los que van a un sistema escolar, porque de lo contrario estaremos reproduciendo una sociedad de desiguales, porque al fin lo que diferencia a los seres humanos es el conocimiento. Los que saben y avanzan y los que no saben y quedan excluidos. Por tanto, es un deber sagrado de la fuerza del pueblo garantizar una educación de calidad para todos los niños, adolescentes, adultos y personas de la edad que deseen seguir aprendiendo a lo largo del siglo XXI. Deber sagrado de la fuerza del pueblo. Lo mismo con la salud y la seguridad social. Seguridad social significa equidad, igualdad, pero hoy tenemos una seguridad social que es desigual. El que está en el régimen contributivo recibe tres veces más que el que está en el régimen subsidiado. Eso no puede ser en un gobierno de la fuerza del pueblo. Terminó ayer la cumbre iberoamericana en la República Dominicana. Y una de las resoluciones de la Cumbre Iberoamericana es que debemos luchar por seguridad alimentaria. Volvemos a los principios, a los más elementales. Para que una sociedad pueda existir, tiene que garantizarse el derecho a la alimentación. Y un país tiene que ser productivo. La República Dominicana, afortunadamente, ha sido un país con capacidad de producir los alimentos que consumimos. El 85% de todo lo que nosotros consumimos se produce en la República Dominicana. Ese es un privilegio, porque hay otros países que tienen que importar lo que consumen. Pero vemos con preocupación que el sector agropecuario de la República Dominicana está creciendo muy débilmente. 2.5% del PIB el año pasado. Mientras que el sector turismo crece 24%, la producción de alimentos solamente en 2.5%. Eso es insostenible en el tiempo. Y la solución cuando el precio sube, cuando el precio de los alimentos sube, la solución no es importando esos alimentos a la República Dominicana porque estamos arruinando a los productores nacionales. La solución está en aumentar la producción de esos bienes en la República Dominicana. Nosotros podemos garantizar que efectivamente el precio del pollo no esté tan alto como está hoy. Podemos garantizar que el precio del arroz sea seguible al pueblo dominicano. Que el precio de la carne, que el precio de la leche, que lo más esencial sea accesible al pueblo pobre de la República Dominicana. Este gobierno en ese aspecto ha sido un fracaso. No ha sabido cómo enfrentar el factor más elemental de la supervivencia de nuestro pueblo es el derecho a la alimentación. Nosotros queremos un pollo barato. Nosotros queremos leche barata. Arroz barato. Y como el actual gobierno ha demostrado ser un fracaso en garantizar lo más elemental. Podemos decir frente a la alza del precio del pollo, es más fuerte que bajó